Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como fin acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Entre los 18 Objetivos que forman la ODS tenemos el Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Pero, ¿qué se quiere conseguir con este objetivo? Por una parte, el Trabajo Decente implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Por otro lado, con esta meta se pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el empleo pleno y productivo. Para esto, puede ser de gran ayuda la informática. La economía global es cada vez más digital, por eso las TIC pueden generar crecimiento económico. Para ello es imprescindible poseer destrezas digitales, y todo esto... Por qué? El trabajo decente es la vía para salir de la pobreza, sin embargo, hay muchas personas desempleadas y entre las que no, aun teniendo un empleo, no consiguen ingresos suficientes para tener una vida digna. Las mujeres y los jóvenes son los que más dificultades tienen para obtener un empleo de calidad. Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los que se tienen datos. En resumen. Para promover el crecimiento económico y el trabajo decente, la Agenda 2030 pone el foco en políticas que apoyen las actividades productivas, promuevan el comercio y faciliten el acceso a los servicios bancarios y financieros para todas las personas. Entonces, ¿nos ponemos a ello?